Lo único que sé que estaba sentado acá tomando mate un disparo y la mujer vino y me golpeó en la puerta y vi cualquier le dieron los tiros y salí corriendo y lo vi sentado con un tiro en la cabeza ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que no haga justicia? Así cobertaron a mi hijo, cuanto más en este barrio? Todos se tapan, nadie dice nada, los vecinos no hablan, tienen miedo. Mi hijo trabajaba en la planta de resuido. Iba a trabajar al basural como cualquier niño de acá. Mi hijo no era un santo, pero no tenía maldad, no tenía problemas con nadie acá. ¿Le robaron algo? No lo sé. ¿Los conocía? ¿Vos sabés si los conocía a estas personas? Sí. sí, todos los conocían. Y todos los que estaban ahí saben, saben. ¿Y por qué no dicen las cosas como son? Que así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera otra. ¿Y por qué vivimos en un barrio? No imagina, porque trabajan en la planta de basura, somos unos amurriento. No, somos seres humanos y también necesitamos justicia.